Sí, hola, buenos días a todos y todas. Eh, un placer estar aquí acompañado de Suso Domínguez, nuestro candidato para las futuras elecciones de mayo del 23. Bueno, venimos hoy para presentaros eh, la miriada de actividades que desde el ámbito de la cultura y de la participación vecinal vamos a desarrollar en el distrito de Torrero, que ya sabéis que actualmente ostentamos la presidencia del mismo. Unas actividades que nos van a llevar desde principios de enero como estamos ahora, mediados, hasta la fecha del 23 de abril, el día de San Jorge. Actividades que tienen que ver pues, con todo lo que nosotros practicamos como el impulso a la cultura comunitaria, a la participación vecinal y donde intentamos fundamentalmente que la Administración local sea impulsora de estas actividades porque para nosotros y nosotras esta es la manera de tejer red y efectivamente de crear cultura participativa y comunitaria. Primero vamos a empezar con las eh, fechas que nos tocan por calendario, que será la celebración del Carnaval de Torrero. Un carnaval, una actividad de carácter festivo y lúdico, como todos y todas sabéis, donde se consigue tener la participación de entidades vecinales, por supuesto, de entidades del ámbito asociativo y de dispositivos municipales. Luego seguiremos con los concursos literarios que se realizan anualmente y los talleres literarios que además han tenido una gran trascendencia en la ciudad, no solamente por participación y porque efectivamente existe la posibilidad de unos premios, sino porque realmente el barrio de Torrero está siendo un referente gracias a los profesionales que lo están llevando adelante y las entidades, por supuesto. Seguiremos con las jornadas de poesía, que han sido también un elemento diferenciador. Nosotros y nosotras defendemos esa cultura en la que la poesía tiene un lugar fundamental y que además supone una apertura a una especialidad en la que queremos que los niños y niñas a través de las familias tengan esta cultura de la poesía y la vayan introduciendo en sus hábitos más saludables. Y, por último, eh, estaremos ya con la Semana de las Letras, una gran edición que ya es un evento consolidado, más de 20 años, en los que cada año se realiza, en relación con la biblioteca, que no quiero olvidarme de los profesionales y también del centro cívico, que todos los años nos dan un soporte estupendo y maravilloso para que estas, esta Semana de las Letras sea un evento consolidado en el cual, ...se intenta que siempre el mundo de la literatura... ...del cine del teatro esté representado... ...y ya doy paso a mi compañero Suso... ...que os va a plantear otra serie de cosas. Sí, porque realmente desde, desde Torrero... ...estamos convencidos de que la cultura... ...y en especial la cultura participativa... ...la cultura comunitaria... ...no puede deslindarse para nada de la participación... ...que no tiene ningún sentido concebir a la ciudadanía... ...como un mero elemento de consumo... ...sino que tienen que ser actores, actores privilegiados... Y por esto eh, es necesario que las redes de entidades, colectivos, la ciudadanía y la propia administración creen redes y tejido propio para poner en marcha todas estas cuestiones. Y todo ello, además, respetando eh, y potenciando las señas de identidad del propio barrio de Torrero y, eh, y su identidad también como un barrio celebra de celebración y de convivencia. ¿no? Eh, así, uno de los, primeros, de los mayores hitos que ha habido a lo largo de estos ocho años que llevamos trabajando en esta línea ha sido eh, que Torrero se ha convertido en un espacio de memoria democrática, eh, ha sido reconocido por el Gobierno de Aragón después de muchos años de trabajo de las asociaciones memorialistas, de Armanes en concreto, con la Asociación de Vecinos de la Paz, eh, con el cantero de Torrero y algo que ha sido además impulsado y apoyado desde los presupuestos participativos de, del barrio. Eh, y lo mismo sucede con otras muchas celebraciones que van en esta línea de reivindicar Torrero como un espacio con una identidad propia. Eh, podemos hablar de las andadas en dedos de libertad, que lo que hacen es, es una caminata que vive, deja viva la memoria de los hijos de la noche, que era esta ruta de evasión por la cual eh, militantes antifascistas eh, ayudaban a gente a salir de Zaragoza y llegar a Fuente de Todos. O también otras cuestiones más celebrativas, pero siempre con carácter reivindicativo, como la Fiesta del Sol, que lleva 20 años llenando el barrio de actividades de cultura comunitaria y de reivindicación. Eh, la bajada del canal, que ha cumplido este año su 40 aniversario, también apoyada desde la Junta, y que, entre otras muchas reivindicaciones, eh, sostiene la creación de un parque lineal eh, y la rehabilitación integral del canal, o por ejemplo el 35 aniversario, el 34 perdón, aniversario de la República Independiente de Torrero, que se celebró este año y que es uno también de los hitos eh, de celebración popular y comunitaria de esta ciudad su uso de facilitar la participación y la toma de decisiones, uno de los hitos que para nosotros ha sido muy importante y que ya os hemos expresado en otros momentos es la edición de los presupuestos participativos del barrio de Torrero, una tercera edición, una tercera ocasión. Me gustaría señalar que todo este trabajo se impulsa desde la Junta, pero que lógicamente en ese Red. Eh, hay mucho trabajo invisible, mucho trabajo que diríamos del gris, pero que desde aquí quiero reconocer a los vecinos y vecinas de Torrero que generosamente participan en todos los ámbitos para que esto se lleve adelante. Vuelvo a decir que esa máxima expresión de la participación se consolida y se materializa en los presupuestos participativos de Torrero. Ya sabéis que hemos conseguido una serie de propuestas muy interesantes. Voy a destacar y nombrar simplemente lo que sería la Oficina de Atención y asesoramiento energético, que está todos los martes de 18 a 20 horas en el centro cívico, donde las personas no solamente pueden tener información sobre cómo acceder al bono social, sino también asesoramiento en lo que sería el poder eh, tener una serie de, de informaciones con relación al consumo de gel energético eficiente. Por no cansaros, también hemos tenido pues cursos, formación en iniciación a primeros auxilios, todo esto demandado por los vecinos y vecinas y pasado por ese proceso. También lo que sería aprendiendo de la autoprotección, que es algo que se está realizando con población adolescente de 12 a 14 años. Nos parece muy interesante porque, como ya sabéis, nosotros creemos que todo lo que tiene que ver con el periplo democrático tiene que iniciarse desde su base y también una serie de actividades como el circo en familia que también es una manera de intentar trabajar un ocio alternativo y diferente a esto que planteaba Suso también expresado de que la cultura no puede ser solamente el ocio de carácter consumista sino que queremos que los ciudadanos sean partícipes demanden y sean ellos mismos agentes y para finalizar Suso si nos quieres decir alguna cosa más Sí, simplemente señalar que, que estos ocho años de trabajo han consolidado una manera de entender eh, la acción en el barrio y la cultura comunitaria y que entendemos además que tanto en el caso de los presupuestos participativos como en el resto de cuestiones que os estamos contando de cultura comunitaria y de participación, es un modelo que animamos a, a exportar al resto de, de barrios y resto de juntas de distrito en la idea de que eh, se cree una alianza entre vecinos, entidades, colectivos y la administración para generar nuevos espacios en la que la gente no solamente consuma actividades, sino que sea capaz de generarlas, dirigirlas y tirar para adelante con ellas. Muy bien, pues esto es lo que os queríamos contar hoy, así que feliz fin de semana y si hay alguna pregunta o alguna duda, hemos pasado la nota para que la tengáis todos los que estáis aquí y los que estáis en las redes. ¿Sí? Muy bien.